Hombre, si alguien se quita la camiseta, yo me la quito también Me voy a quedar vestido esta noche sí. Todo podrido y no hacemos nada Todos se quejan desde su Yeah